Hola, mi nombre es Adolfo Cobo, profesor del curso Presentaciones Eficaces junto con Olga Conde. Ella ya te ha introducido el curso, yo voy a hablar ahora de cómo está organizado, cómo vamos a trabajar durante estas semanas que tenemos por delante. Si te queda alguna duda sin contestar, no te preocupes, puedes contactar con nosotros y el resto de compañeros a través de los foros del curso. En primer lugar decirte que te puedes involucrar en el curso de diversas formas. Por ejemplo, si solo te interesa ver el material disponible, que son vídeos y apuntes, puedes hacerlo cuando quieras, aunque el curso haya acabado. Pero lo más interesante de un curso como este es la posibilidad de contactar con otros compañeros interesados en lo mismo y de evaluar y ser evaluados. Por eso te animamos a que des un paso más y hagas las actividades obligatorias del curso. Si lo haces, podrás además obtener el certificado y si tienes todavía más interés y quizá más tiempo disponible, te animamos a hacer las actividades opcionales que hemos pensado y que te servirán para aprender todavía más. Además de este módulo cero de presentación, este curso tiene ocho módulos y vamos a hacer un módulo por semana. En el curso figura una duración de diez semanas porque hay un tiempo extra de dos semanas para terminar las últimas actividades. Cada semana aparecerá el material de un nuevo módulo y ya podrás trabajar con él. Tendrás dos semanas para hacer y entregar las actividades de cada módulo. Para nosotros es importante seguir este ritmo de un módulo por semana, porque lo más interesante de este curso no son las explicaciones de los profesores, sino la interacción con otros estudiantes interesados en lo mismo. Y es interesante, por lo tanto, que trabajemos todos a la vez en el mismo módulo. Bueno, pero aparte de esto, puedes acceder al curso cuando quieras, en cualquier horario. Lo importante es acceder al menos una vez por semana, porque además cada módulo tendrá al menos una actividad que es obligatorio realizar, si quieres obtener el certificado. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Cada módulo tiene unos vídeos de los profesores con explicaciones que hay que visualizar. También hay material complementario, apuntes que explican con más detalle lo que se cuenta en los vídeos, enlaces a otro material u otros sitios de Internet. En cada módulo habrá al menos una actividad obligatoria que hay que realizar si quieres superar el curso. Esas actividades están claramente marcadas. Pla la plataforma Miriada X te mandará automáticamente un certificado de participación del curso, pero solo en el caso de que se haya superado el 75% del curso. Si te interesa obtener este diploma, recuerda que hay que hacer estas actividades obligatorias en la semana de cada módulo, no después, porque las fechas tope de entrega no se pueden aplazar. Por lo tanto, los módulos, además de vídeos y apuntes, hay actividades para evaluar el aprendizaje. La primera de estas actividades son los cuestionarios tipo test de evaluación. Son test de respuesta múltiple y hay que elegir la respuesta que consideras que es la correcta para cada pregunta. Se pueden intentar varias veces, pero hay que acertar. Si no, no se da por superada la actividad. La segunda actividad son las tareas con evaluación entre pares, llamadas tareas P2P. En este caso tienes que hacer algo, como practicar algún consejo dado en el curso, y el resultado... Tu trabajo lo tienes que entregar en la plataforma como entrega de la tarea. Y luego hay una segunda fase en la que vas a evaluar a tus compañeros, lo que ellos han hecho. Y ellos van a evaluar también tu trabajo de forma anónima. Nosotros te explicaremos cómo se debe evaluar cada actividad. Ojo, porque una tarea P2P, peer-to-peer, -peer, no se da por completada, a efectos del certificado, hasta que evalúas a tus compañeros. No es suficiente con entregar tu trabajo. Tienes que hacer también las evaluaciones que te pida la plataforma. Esta evaluación entre pares, sin intervención del profesor, viene motivada, como comprenderás, porque puede haber miles de trabajos para corregir cada semana. Pero también porque evaluando a los demás se aprende muchísimo, mucho más que viendo las explicaciones de un profesor. Y queremos pedirte algo, muy sencillo, y es que dediques tiempo no solo a hacer el trabajo de cada tarea, sino a evaluar a tus compañeros. Una queja habitual en la edición anterior es que algunas evaluaciones se hacían a voleo, sin justificar, se ponía, va, no me gusta, o sí, está muy bien. Y eso no puede ser. Queremos ayudarte a evaluar estas tareas explicándote cómo hacerlo, pero te pedimos que dediques un esfuerzo parecido al que dedicas a hacer cada tarea y que evalúes como te gustaría que te evalúen a ti. Ten en cuenta que en cada módulo puede haber más de una actividad y alguna es obligatoria. Las que son obligatorias, es decir, que cuentan para el certificado, están claramente explicadas en los mapas visuales que hay en cada módulo. Y te preguntarás, ¿hace falta mucho esfuerzo? Bueno, hemos calculado que la dedicación de este curso es de unas dos horas por semana. Son 30 minutos a una hora de vídeo de los profesores y el resto de tiempo dedicado a las actividades. No te preocupes porque algunas de ellas no llevan más que unos pocos minutos. ¿Y qué ocurre si tienes alguna duda, una pregunta? ¿Quién te contestará? Bueno, debes tener en cuenta que este curso está siendo seguido por miles de vosotros y es imposible para los profesores contestar a todo. Pero precisamente como somos muchos, seguro que hay algún compañero dispuesto a ayudarte y darte la respuesta que andas buscando. La herramienta principal de comunicación es el foro, donde puedes escribir mensajes. Hemos creado categorías para organizarlo todo un poco. Por ejemplo, hay una categoría para cada actividad, otra para sugerencias, etcétera. Los profesores queremos fomentar este aspecto social del curso porque sin la colaboración de todos y sin la ayuda mutua, un curso como este no sería posible. Además, la plataforma va a premiar tu participación. Verás, por ejemplo, que en las entradas de los foros, en los mensajes, hay un hueco para votar. Votando acumularás puntos, lo que la plataforma llama el karma y podrás conseguir medallas como medalla por ayudar a tus compañeros o hacer buenas preguntas. Desgraciadamente no podemos canjearte estas medallas o puntos por dinero metálico pero va a quedar así reconocida tu participación y tus ganas de aprender y ayudar a los demás. Y por último, si tienes una pregunta sobre el funcionamiento de la plataforma o ocurre un problema técnico, lo mejor es que accedas a la página que pone Soporte en el menú del curso. Allí hay información de cómo utilizar la plataforma, cómo navegar, cómo utilizar los foros, cómo entregar un test, cómo entregar una tarea P2P. En Soporte también puedes contactar con el responsable técnico de X para cualquier problema que surja. Nosotros los profesores no podemos hacer nada, no podemos ni verificar ni arreglar nada de la plataforma. Por lo tanto, te pido tu comprensión si ocurre algún problema técnico, aunque estaremos siempre pendientes para ayudarte a solucionarlo e intentar que el curso transcurra de la mejor forma posible.